En la quieren de Rebeca, acuérdense que para la maniobra de la reversa se baja el volumen. Y bajamos un poquito los, las ventanillas para escuchar el, el sonido ambiente. Y es como les he dicho, la reversión es pura práctica, anda. Tanto remolque sencillo como con full. Ya estoy plesando. Es otro pedo. nomás. Les pues digo para reversar con un remolque sencillo al volante se le da vuelta al contrario en dirección contraria a la dirección que, en la que queremos que el remolque el siga si vamos a aventar el remolque a la izquierda le volanteamos a la derecha y obviamente si queremos que el remolque vaya a la derecha vamos a volantar a la izquierda así despacio la maniobra se empieza despacio y se termina despacio aunque ya conozcas el, el lugar pues es mejor con precaución mana. ya si el cliente empieza a chingar que de volada pues ya 300 de volada pero Mientras así calmadito Por ejemplo ah, Siempre que se, que se vayan a rampar Procuren a que esté recto El tractor con el remolque Se queden derecho exactamente Para no batallar Para que sea más rápida la maniobra Y les digo pues son, son detallitos Son detallitos que que sobre la marcha se van aprendiendo bueno yo los no aprendí sobre la marcha ¿no? pero siempre es bueno que alguien alguien te oriente primero ay siempre se ponen los intermitentes siempre cualquier maniobra de reversa se prenden los intermitentes pinche viejo no lo, quito los, los contenedores esos Que se ven ahí. Ya, ya le dije al compa de, que anda ahí. Que me hice el paro de moverlos Ya, ya los movió. Así es donde le pide favor, da. Vamos de volada. Acuérdense que en, en el Pair está el dar. Y les digo, ya la reversa es calmado. ¿no? Y no perder de vista los objetos alrededor. porque hay lugares en donde le pegas a cualquier cosita? No, metes en un pinche pedo mundial. digo por experiencia. Vamos para adelante porque quedó un poquito más cargado de un lado para otro. Y no se agüiten. Si al principio les toma mucho tiempo la maniobra, es parte del show Claro que la mejor es que se la van a curar, ¿verdad? Que se van a reír, pero van a pedir de que chinguen a su madre. Nomás así van a. Y como les he dicho, no tiene nada de malo bajarse a verga cuando hay alguna alguna duda lugares en donde el tractor va a quedar no va a quedar alineado con el remolque a la hora de ramparse va déjenme asombo cuando les digo